Yo también sí. he dicho no sé dónde estaba, weón, bueno, da igual. Sí, sí, exacto, yo también. Vale. Vamos por aquí arriba, los dos. Bien, tío. Venite, boludo. Espérate. Vámonos, amiguí. Cállate, cállate, cállate. Cállate Vale, tú primero. Pero si yo lo voy a reventar ¿eh? Tanto, eh. Venga. Tío, puta, que susto. Que susto. Justo con la bomba en la mano, tú. <coughs> Estos tienen pinta de tryhards, eso me cuesta. A mí más, ostadito. Bueno, compra más Ahí estamos, ahí estamos. <coughs> Siempre sapos, nunca perritos. Vamos por arriba. Nice. Very nice lo acabo como la otra de... Ozuka... ¿no? Venga, aquí me guonka. Otra aquí. Tanto, cuéreme. Vale. Está recargando irá por, por aquí fuera. No. Flash, flash, cuidado. Está ahí, está ahí, está ahí, eh. Ah, ya por la espalda. Gracias por tu MP5, amigo. Oh, una Mac con skin. Wow. <coughs> y la tiene un manco. <coughs> Eso me gusta. Vamos uh. por. aquí, por aquí arriba. Por Perdón, a izquierda. Toma, más ruido, Jimmy Wonka. Plancha, plancha. Vale, ahora campea cual rata del, del... vertedero de Finlandia Está allí Allí dónde En el pasillo... en el pasillo de siempre o...? Están los dos Los dos en cae, punto Cae, cae, cae, cae, cae. Te desactiva <risa> <risa> ¡Hasta ¿Qué? luego, Maricarmen! Es que la skin, tío, el poder de la skin. Me ha comprado acá, vale, bro. Ay, Dios, qué miseria. Qué ruina. Vamos por aquí. Yo... Voy por abajo, voy por abajo con dos cojones. No, no. Vamos juntitos, chita. A mano. Ponete y consigo la acá. O dame ¿Eh? a mí ver a mí. Cállate, que te calle la boca. Uh uh. uh. A ver, has corrido por aquí, ¿sabes? ¿Eh? Oh, P90, P90, P90, P90. cógela. Tontísimo. Eso es para, cu para culo. <coughs> para culos peludos. Joder. Me gusta el culo. Qué? Y es peluditos. Peludos sobre todo. A ver, se si sincero. Los hombres hoy en día, para follar, no se depilan el culo, ¿verdad? No. Vale, menos mal. Si eso mi novia no lo entiende. No lo tienes que hacer. Bueno, si eso. si me gustan no. ciertas cosas. Hombre, ¿sí? si te. si te gusta depilarte no te veras, si no, no. Bueno. No soy de esos que dicen. Uy mira, voy a pasarme bien, voy a depilarme el culo. Es eso que es. Uno estaba por el pasillo del fondo. Se están creyendo que estábamos ahí dentro. Ellos se han metido en el punto. Aprovechamos. Ese se muere. Hay otro allí. Me ha matado. Con la ah, M4. Tenías la bomba, vaya. Al lado, Vé, cógele la, la M4. No, tu AK, cabrón. Mi AK está ahí también. Madre mía, no lo he visto. Da igual. Oye, ¿tú has visto las balas que le he fallado? <coughs> no le sí. han entrado más bien. Por sí. que, claro, yo tengo una imperfecto, yo nunca Claro, sabía, tío, obviamente. Soy Jesús. Jesucristo, Jesucristo es... superstar. Sí, sí. En patines, en patines, tío. Jesucristo en patines. Mira, mira, mira por dónde voy, chaval. Este truco se lo, lo sabe Michael. Y yo. Madre mía. No me ha dado ni una el, el, el cacho cateto. A mí tampoco. Sin silenciador, ¿eh? Para que veas que soy un radical de esos. Joder, qué radical. Es que mira cómo suena. Sí. Parece el puto calvo duty, tío. El puto calvo duty. Exacto. Cabe, Hola, hola, madre mía, coño. No, me quito para. Está media vida. Mátalo, mátalo, mátalo. No, está muerto, tío. Está muerto. No, inútil. Como le he hecho cuatro en uno, tú. Con el fuego. Es que igual le has dado con el fuego en plan de.. De impacto, ¿no? Sí. Compra todo lo que puedas. Oh, bebé, bro. Let's go, my brother. Let's go, my brutal. <risa> Atento, eh, brother. Uno arriba. Vienen, bro, vienen, bro. Tengo miedo, bro. Me siento. ¡Adiós! ¡Oh, 88 en 3, se va para punto de... ¡Madre mía! ¡Uh! ¿Coño? Doble zoom, ¿no? Bueno, bueno, bueno, bueno <risa> ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Que se ha morido Bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? El que lo que Mira, eh, cómprate un decoy, aparte del chaleco Vale y tíralo por donde no vayas a ir Básicamente Yo voy a ir a, a, ir a la derecha, ¿vale? Voy a tirar una, una decoy en, en punto, va, en, la, en el huequecito de, del centro Vale ¿Y, pues, ¿Y dónde la tiro yo? ¿Dónde lo tiro yo? Creo que sea por la izquierda Bueno, hasta luego, Carmen. Está aquí Vete, vete, vete bueno, bueno, bueno, bueno El otro aquí, el otro aquí, el otro aquí Al fondo, al fondo, al fondo. ¡Adiós! ¡Oh, 27 en 1. No asomes, no asomes. Es que no tengo nada ahí. No tengo bala. Tú no vayas. Modo ráfaga, al cagado No a porno. No. ¡Hostia! Ha morido, amigo. Ha morido. Tú, tú ha morido. <risa> nadie, nadie, nadie. ¿No me quieres esta pistola? Porque yo no. <risa> Hasta luego, marcarme. ¿Qué ha hecho? Oh. Esto era el mío. Comprar P5, por pues. <coughs> favor. boludo. Comprarla. Comprale y métetela por el orto. A ver, calle, calle. Ruseo, ruseo, ruseo, ruseo. Oh, ¿qué, qué dice? 74 en 3. <coughs> cállate, calle, cállate, cállate mira, mira, mira, mira. Una. Dos y pasa el arma. Pasa el arma. Ah, está <risa> bien, ha sido un intento bonito. Bonito esto. <coughs> Ay, ver, tu, tu cáncer vale. Sé que lo estás pasando mal, pero Poder no tío. me dejas de escuchar. Perdón, lo siento. No hay perdón que valga, a la Joder. mili te... a la mili, a la mili, coño, a la mili Uh, uh, uh, que te planta oh. Que eso es el dinero no, no, me lo creo Te ha hecho el lío de Montepilleiscou Tío, porque no me quedaban balas <risa> Si no le metía la mocha salvadora La mocha salvadora Exacto Me, voy? ¿Me meto con escopeta? Uff, seré muy guarrada, ¿no? no, no. No, que yo he forzado, tenemos bueno. que asegurar tenemos que asegurar que si no, nos rompe la economía Ah, y se el dejado, Joder, bro, tío, iba a <risa> Iba <risa> a hacerlo algo Ah, catío, hijo de perra, cabrón Puta más que puta Ay, ay, ay esto es mío. Vele, vele. Calla, calla. ¿Qué verga? Hostia, uno de vida, un yo. uno de mi... vida, a uno de vida, puto, Jimmy. <ríe> <ríe> Joder. Isi, pisi, todo calculado al medímetro. Por supuesto, por supuesto. Ah, que no he ganado. Eh, no, que aún no. He matado dos portadores de la bomba. Joder. Madre mía. Eso como se hace. Coño. Hostia, oh, si me he comprado un Zeus sin querer, qué buena. Dámelo, dámelo. No. No, en verdad no. Yo nunca he matado con Zeus, ni, ni voy a hacerlo en, en, en todo lo que yo voy a jugar. En este. En este mundo. Que no, pues yo le voy a dar en el aire. Mira, mira, mira, mira cómo salta. Pita, qué tira el molo, yo! Que detalle. Eh, uno aquí, por fuera. Vale, ve tú ahí. Muerto, matado. El otro está en. Eso es, eso es pongo. Se ha bajado. ¡Ups! ¡Madre mía! Se ha morido. Se ha morido, lo siento mucho, pero se ha morido. Que me suban ya, joder. <ríe> a mí me va a dejar en el mismo sitio, me dejarán en el mismo sitio, me dejarán en el mismo sitio. A mí sí, no, correcto. ¿Ves? A mí Ahí también. Me dejan en el mismo sitio, qué guapo.